Por esta razón, Araceli Arambula no quiere formar parte de la serie de Luis Miguel. La serie que llevó a las pantallas la vida del astro mexicano Luis Miguel consiguió muchos fanset y no tanto. Araceli Arambula Ex pareja del cantante detalló cuáles son los motivos por los que no quiere formar parte de la historia en la segunda temporada de la bioserie aunque es parte importante de la vida de Luismi. Lo cierto es que ella estaría mejor si omitieran esos detalles. Él puede sacar todo lo que él quiera antes de conocernos y de mis hijos, por supuesto que mi nombre no puede salir ahí y ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme. Yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco. Pero no quisiera que saliera tampoco lo de mis hijos aunque es parte de su historia, dijo la actriz al programa de Telemundo, Suelta la Sopa. Según ella, la historia que ambos tuvieron daría para escribir una telenovela y no quiere que sea alterada en lo más mínimo. Fue una historia tan hermosa. Una verdadera historia de amor bellísima, que el día que yo la cuente, el día que yo quiera contarla, y no quiero decir que la voy a contar, yo la conozco, la sabemos los dos, y la sabe mi familia y la sabe nuestra gente cercana. Es una historia tan hermosa que esa historia de verdad, es una, gran historia, mejor que una telenovela. Pero en realidad no me interesa plasmarla, pero además como no está en mis manos los escritores ponen diferentes cosas y cambian y hacen a su manera, entonces realmente yo siento que es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no le hicieran mal, explicó. Recordemos que Luis Miguel.